Que se me fue <ríe> y él es uno de ellos es Daniel entonces Daniel está siempre con muchísimas actividades eh, muchísimos seminarios él también es un, un ser eh, incansable no incombustible en cuanto a estar investigando entonces nada tiene algo que hacer a la hora que estaba planeada pero lo bueno es que avisamos con tiempo y lo segundo sí. bueno es que esta conferencia Va a estar grabada para todo aquel que no, no, no pueda a estas horas tempranísimas en, en, en Centroamérica, un sí. poquito más temprana en, en, en el resto de América y aquí un poquito más, más tarde. Bueno, Daniel, no hablo más, te dejo, te dejo con teoría y práctica en la confección del diccionario eh, Salarro, eh, salarroeriano eh, y nada, bienvenido siempre acá a casa porque él ya había estado con nosotros en, en, en otras oportunidades. Te voy a hacer coanfitrión para que puedas compartir pantalla y partimos. Excelente, Soledad. Buenos días eh, para mí. Es eh, como siempre, un honor muy grande poder estar acá y compartir con todos ustedes. Eh, saludo muy cordialmente a. A los eh, a las personas que nos acompañan y como siempre pues ánimos en cada uno de los eh, proyectos que emprendan en los estudios que realicen eh, yo siempre me siento pues muy halagado de, de este tipo de invitaciones y pues también pues para mí es una especie de, eh, de alegría enorme el hecho de compartir ya que pues son los primeros pasos que uno da en estos ámbitos. Bueno, sin eh, mayor preámbulo, eh, voy a comenzar a, a compartir pantalla eh, sobre una pequeña presentación que he preparado para ustedes. Solo me confirman, por favor, cuando ya puedan eh, compartir, cuando ya puedan ver la pantalla. Ahora podemos. Ver? Ahora sí. Sí. Bien. Excelente. Bueno, eh, esta, esta presentación, como, pues como aparece aquí, es eh, teoría y práctica del diccionario salarroeriano. Claro, esto es primero partir, partir y decir que es un poquito pretencioso la, el, el, el título, pero ya vamos a explicar la, la, los motivos. Eh, pues a partir del título podemos observar que cuando hablamos de teoría y práctica de la de, de la confección de un diccionario, podemos decir o podemos eh, observar dos cosas. Una que está primero el quehacer teórico del que todo lexicógrafo debe conocer y dos, la práctica, lo que implica ya todo eso. por una parte conocer la teoría y, y, y todo lo demás es imprescindible, por supuesto que sí, es el primer paso que hay que hacer o hay que seguir, pero la práctica al final de cuentas es la que nos va a volcar todo. A veces la teoría no concuerda con la práctica, a veces eh, pues suceden cosas inesperadas y, y esto es básicamente lo que le sucede a uno en la praxis, pero la praxis siempre va a ser así. Así que, eh, pues por eso denominé esta, esta charla teoría y práctica, porque vamos a hablar no solamente de la teoría, sino que vamos a hablar de la práctica en sí. Eh, así que, pues eh, yo quisiera comenzar con esto, hablando sobre la agenda que vamos a tener, y solo son cuatro puntos muy específicos. La primera de ellas es, eh, pues, la presentación. Eh, la segundo hablar aspectos generales de, del eh, tercero ya hablar de técnica lexicográfica y ejemplos y por último pues dar unas eh, conclusiones sobre este ejercicio así que eh, pues en cuanto a la presentación el, del texto el objetivo tiene el, el este trabajo tiene un objetivo muy eh, muy práctico o muy simple, digámoslo así, y es presentar los elementos fundamentales para el desarrollo teórico práctico de la confección del diccionario salarrediano. Este es el objetivo de esta charla. ¿Cuáles han sido esos elementos fundamentales que han, eh, que han contribuido para que se pueda desarrollar de manera teórica y de manera práctica eh, este diccionario? Cuando hablamos de confección, cuando hablamos de creación, cuando hablamos de escritura, cuando hablamos eh, de la formación de un diccionario, pues implica muchas más cosas. Implica eh, detalles que, que a veces uno no contempla y, y pues ahí es donde estos se, estos, estos se convierten en elementos fundamentales. Vamos entonces a hablar de algunos de los aspectos generales. ¿Cuáles son estos aspectos generales que, que, a, que a, a todo lexicógrafo eh, lo embarga al momento de, de poder eh, comenzar un, uno de estos proyectos? Y para ello, eh, pues, uno debe responderse eh, cuatro preguntas. ¿El qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿El cómo? En primera instancia, eh, uno debe tener claridad sobre el tipo de obra que va a confeccionar eso es lo primordial verdad y acá es donde empieza aquella, aquella incursión entre lo teórico y lo práctico entre lo teórico y, y, y lo práctico, ¿verdad? Porque cuando yo pongo el título diccionario Salarreriano, yo debo conocer cuál es la definición de, de, de diccionario como tal qué es un diccionario? Porque, tam, porque no existe solamente un tipo de repertorio en sí, sino que existe una gran cantidad de repertorios como que, bueno, tenemos eh, el vocabulario, el glosario, el tesauro, el, el el léxico, tenemos una gran cantidad de tipos de textos de, o de repertorios lexicográficos como tal. No solamente el diccionario, hay, hay enciclopedias, diccionarios enciclopédicos, hay una gran cantidad. entonces eh, hay que saber cuál es la distinción entre uno y el otro por ejemplo si yo defino el diccionario este, pues el diccionario como tal va a tener una incursión bastante grande por la recopilación general del léxico de una lengua pero lo que nosotros estamos haciendo en este trabajo no es precisamente eso entonces hay que remitirnos a, una, a un concepto más específico y entonces nos remitimos al concepto de léxico. ¿En donde ¿Qué dice el, el, el concepto de léxico? Bueno, el concepto de léxico dice lo siguiente. El léxico se entiende por léxico, se entienden principalmente dos tipos de repertorio de palabras. Escuchen bien, por un lado se trata de un término equivalente a vocabulario, es decir un conjunto de las palabras de una lengua, de voces regionales o también de términos de un ámbito especializado. Por otro lado, el término léxico puede remitir, como coincide el DRAE y el manual de, Manu de, Ma de Martínez de Sousa, al caudal de voces, modismos y giros de un autor o una autora. Entonces caemos entonces a donde nosotros queremos llegar. La fuente es eh, el libro de introducción a la lexicografía de la doctora Rodríguez Barcia, eh, pues aquí, una autora que, que ha hecho este manual muy bonito y, y pues que es eh, de lectura imprescindible para conocer... Es aspectos generales de la lexicografía y aspectos muy específicos como el hecho del análisis crítico del discurso lexicográfico. Así que ella nos da esta definición sobre el léxico, recoge estas definiciones y nos damos cuenta pues que, que el ejercicio que estoy haciendo no es precisamente un diccionario sino que es un léxico. Pero ¿qué es lo que pasa? Y acá pues en, en algún momento eh, nos decía Concha Maldonado con quien tuve el honor de, de, de recibir clases nos decía en el mundo editorial a uno, uno le pone la palabra diccionario y ya hay ventas aseguradas entonces digámoslo así digamos que la palabra diccionario no tiene que ver más bien con la naturaleza propia del, del texto aunque esto es tentativo probablemente yo termine por, por decidirme por léxico salarroeriano, puede ser, ¿verdad? Pero el punto es que esa primera palabra de diccionario salarroeriano viene eh, más por esta intención, ¿verdad? Por esta intención eh, del impacto que pueda tener eh, de manera extralingüística y no solamente en el mundo editorial, sino también en la mente de las personas. Porque para una persona cuando dice diccionario, uno se refiere a una obra que es para muchos, ¿verdad? No, no, para lingüista o no para muchos lingüistas, pero para la gran mayoría de gente cuando habla de diccionario se trata de una obra inapelable, de una obra incuestionable, de una obra que no, de, a la que no se le puede cuestionar nada porque tiene la razón. Solo la palabra diccionario impone ya una norma, impone ya un quehacer. hacer. La palabra diccionario en sí ya tiene un, eh, una repercusión psicológica en las personas ¿por qué? porque si está en el diccionario es correcto, no les ha pasado que en algún momento han dicho, bueno pero es que la palabra, supongamos un chilenismo o la palabra tal, eh, no sé si en algún momento hueón por ejemplo no estaba en, en el diccionario de la RAE y era como no está en la RAE no existe y así ¿verdad? Eh, o no sé si yo tenía una amiga de Chile eh, que, eh, que decía cachay, cachay y, y, y me costaba entenderle que era cachay porque muchos entendíamos como que, que cachamos o, o algo más, pero nos costaba entenderle pero el punto a lo que voy es si realmente, cuando, que, que, no sé si les ha pasado eso que cuando una palabra de nosotros, de nuestro uso cotidiano en nuestra variedad, no está en, la, en, en, en, en en el diccionario de la RAE mucha gente dice, es que la lengua, no, esa palabra no existe, ¿no? hay que sustituirla. Entonces, pues ahí nos damos cuenta de la repercusión que tiene el diccionario en la psicología de las personas. Por lo tanto, el título como tal implica mucho. Bueno, yo creo que han de, han de saber que cuando uno hace análisis del discurso, lo primero que, que, que, que, que analiza o las primeras cosas que analiza es el título. ¿Verdad? ¿Por qué el título? Es decir, ¿qué pasó ahí? O sea, a partir del título uno se puede dar cuenta de muchísimas cosas. Entonces, puede haber muchas otras escondidas que en este caso, pues yo lo explico y digo abiertamente que, que, que pues en este primer momento que todavía el, eh, este ejercicio no ha sido culminado, pues está escrito de esta manera. Diccionario Salarroeriano. Entonces, eh, como, como les decía... Lo primero que hay que tener en cuenta es saber qué tipo de obra vamos a confeccionar, pero saberlo en el nivel teórico porque así va a ser el abordaje que le vamos a dar, porque un diccionario de lengua general no va a ser el mismo que un diccionario general, que un diccionario histórico, que, o sea, que otro, que, que diccionarios eh, normativos, que diccionarios eh, pedagógicos, es decir, va a tener un tratamiento totalmente distinto y para ello es que hay que estudiar tipología de las obras lexicográficas y hay que entender las características propias de un, eh, de un repertorio. ¿Por qué? Porque el glosario no va a tener la misma finalidad que un vocabulario. Yo siempre he dicho que el glosario sirve para muchas cosas, pero entre ellas es para abrir a un público distinto el conocimiento de lo que nosotros queremos compartir. Supongamos que eh, pues, eh, un escritor chileno en algún momento de, de la literatura criollista, regionalista, o costumbrista de Chile, pues escribe una obra y pone al final un glosario de palabras chilenas eso lo que hace es abrirle a un público distinto el conocimiento de esas palabras. Por eso se llama glosario, porque son glosas, son palabras oscuras que necesitan ser eh, explicadas. Pero un vocabulario es distinto, un léxico es distinto, un diccionario es distinto. Por eso hay que saber en estos aspectos generales, el tan simples, es necesario comprender el tipo de obra que vamos a confeccionar. Ahora viene lo, lo, lo, lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué voy a confeccionar este o, o mi diccionario? ¿Por qué la obra es la red? Y yo en este punto realmente eh, comparto una idea de, de, de mi vicerrector académico, que también es lingüista. Él dice lo siguiente. Los libros no son solo producto de nuestra formación, o de nuestras lecturas, son producto de nuestros sueños. Es decir, nosotros soñamos, ¿verdad? ¿Quién no de estudiante soñó con escribir tal libro? Yo, los libros que estoy investigando son los, que, los sueños que tenía cuando iba al segundo año de la universidad. Ya, que tú, yo recuerdo todavía que, que, que, que yo decía, ah, pues yo quiero escribir sobre Rue o yo quiero escribir sobre la historia del español de El Salvador. Independientemente de lo que haya pasado, pero yo soñaba con eso. Mi formación y mis lecturas fueron encaminadas a ellos, pero el sueño estuvo ahí. Entonces, yo abiertamente eh, soy un fan de, de la obra de Salarré. Amo a Salarré, eh, su obra en su generalidad, por distintas cosas, por todo lo que me mueve. Porque si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de leer este autor, Salarré es, eh, es un híbrido Primero, pues hablar un poquito de su vida para que entiendan las razones que me mueven, a, a, que me movieron en, en, en, eh, a escoger este autor. O sea, la red es parte de, primero es parte del canon literario. Eso significa que lo leemos desde muy eh, pronto en, en la escuela, quizás eh, en, en escuela básica, entre séptimo y noveno grado, que es antes de entrar a, a lo que en Estados Unidos le llaman high school, ¿verdad? la middle school y de las obras que a nosotros nos, no, no, nos hacen leer es cuentos de barros o cuentos de cipote y acá hay otras connotaciones porque en España, verdad, hay palabras que en, para nosotros cipote y explico significa muchacho, joven, niño en España significa otra cosa, verdad tiene una connotación distinta, un sentido distinto, por eso lo aclaro. Entonces, estos libros son parte del quehacer rural, del quehacer, eh, del que, del quehacer eh, de la vida del campo del Salvador. Y eso, lo que, lo que implica es recordar la infancia de todos los niños cuando jugaban, valga la redundancia, sus distintos juegos. Arranca Cebolla, Escondelero, Mica, eh, Cantarito, Ladrón, Ladrón Librado. O sea, yo les estoy diciendo los Juegos del Salvador. Les estoy... Entonces, cuando uno lee estos libros, uno encuentra eso, por supuesto. La obra no, solo, no, no es así, de, de eso yo lo entendí ya luego, en, después de tantas lecturas en la universidad, que la obra no es así de inocente, que la obra tiene una complejidad, pero, pero tiene una complejidad increíble en donde hay, hay, hay, hay por ejemplo, cuentos como uno eh, que se llama Hacemos Malos, porque ese Hacemos malo es de Somos Malos, pero Visto, hablado desde, desde el campesino, ¿verdad? Hacemos porque es la el retrata hasta cierta manera las inflexiones o, las, o los modismos o las formas en que eh, se habla en el campo. Aquí hay otro tipo de estudios, ¿verdad? Pero el punto es que este, eh, lo que hace es hablar sobre una, eh, sobre, so, sobre una huida que, que hacen dos, eh, el hijo y el papá, a partir de, pues, de, de cuestiones eh, socioeconómicas y sociopolíticas, se marchan del país y se van a, a, al país vecino de Honduras, llevan un cordón y en el camino les roban y pues eh, eh, los matan dentro de toda la trama hay un, hay una magia costumbrista digámoslo así pero desde desde una manera desde un análisis más profundo uno se da cuenta que hay una realidad expuesta ahí y así yo puedo ir retratando cada uno de los de los cuentos de de, de Salarue, en donde eh, él mezcla esa magia de la ruralidad con con aquellos con aquellas profundidades del alma del ser humano en su, en, en su totalidad. ¿Por qué? Porque, hay, porque hay, hay cuentos en donde él empieza con una especie de prosa poética hablando de la, marav de, de, de marav de la maravillosa noche que, eh, o, o, o, o de cómo se mira la madrugada en, en, en, en una laguna, cómo se ve de hermoso, pero el cuento termina que la esposa le fue infiel y que, y que se agarraron. Entonces, es una situación bien, bien, bien complicada. Entonces, yo no me quiero extender del por qué yo, yo eh, decidí hacer la rueda, pero, pero la rue está desde mis inicios. Luego lo seguí trabajando en la universidad, hice la tesis de, de, de, de, de el trabajo final de máster lo hice sobre ese, seguí trabajando después con Salarrue y ahora estoy haciendo este ejercicio. Esa es la razón, porque a mí me encanta Sala pude haber escogido a otro autor salvadoreño como Claudia Lars, como Tepe Mechín, como Arturo Ambroji, que son autores parte del canon autores también muy importantes al igual que Sala pero me decanto por Sala en este momento. Y ahora viene, porque voy a, eh, y acá pues, eh, por ejemplo, acá presento, un poco sobre las obras de la obra narrativa de Salarré. Eh, acá tengo un registro de 17, ¿verdad? Que son como las principales, como las más conocidas. Y acá eh, lo que podemos ver es eh, de una producción bastante interesante, porque al momento de, de entender el mundo de Salarré... Eh, Acá hay una disyuntiva en donde dicen que Salarrué es costumbrista, que Salarrué es, es teosófico. ¿Por qué? Porque él escribe el Cristo negro, el señor de la burbuja, pero hoy Arcandal y remotando el Uluán son dos obras de tipo teosóficas porque sus ideas son teosóficas allá por los años 30 a los 20 que se puso de moda esta, esta filosofía luego cuentos de barro conjeturas en la penumbra eso y más cuentos de cipotes the range of gold que es una obra inédita que tuve el placer de tener en mis manos está en inglés, es inédita está guardada en un museo y espero pues, que pronto se pueda trabajar, que la podamos traducir y que se pueda eh, publicar tras mayo estas son las obras de y, pues, eh, por, por la importancia, la obra de Salarrué fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio de América Latina en 2016. Así de importante, hay muchos que dicen que Salarrué, pues, eh, influyó a, a, a este autor, de, ¿cómo que se llama? El de Pedro Parmo, Juan Rulfo, ¿verdad? Hay una correspondencia en donde eh, Juan Rulfo, pues, eh, estuvo en contacto con Salarrué y... y, y el estilo salarroeriano, pues, va más allá de las fronteras salvadoreñas. Eh, una oh, eh, escritora de eh, Gabriela Mistral, ¿verdad? Fue, un, eh, fue una eh, persona muy eh, eh, entusiasta con la literatura de, de Salarroer. Entonces, hubo una difusión en, en América bastante interesante. Y acá les quiero mostrar algunos títulos. Esto, lo que pueden ver acá, son las primeras ediciones. Es decir, ahí acá es donde yo quiero que lleguemos a algo. Me voy a adelantar un poquito porque esto lo quería hablar en el método, ya en la, en, cuando hablamos del corpus, y es que cuando ustedes vayan y escojan el corpus, que desde lo que van a, a estudiar en este caso, que son obras literarias, escojan la primera edición, no la segunda, no la tercera, eso es rigor filológico. Primero, porque eh, la emoción de tener la primera edición de un libro, pues, es, para mí es, es única, ¿ya? El tener en mis manos esta edición de 1926 y tocarla con ese cuidado, ¿verdad? El Señor de la Burbuja, Eso y Más, Remotando el Uluán, Trasmayo, Cuentos de Barro. Todos estos eh, libros, eh, pues, yo agradezco y doy, eh, siempre estoy muy agradecido con... Con eh, las, eh, las bibliotecólogas de, del, del Museo de, eh, de la Palabra y la Imagen, el MUPI, quienes eh, ahí, ellos, ellos resguardan mucha parte de la obra eh, de Salarrué y ellas me prestaron estos tesoros y fue como, se lo vamos a prestar, pero verdad, con cuidado y así, no se lo prestamos a nadie, muchas gracias, entonces ahí viene como ya algo de la praxis, siempre sean amables con las bibliotecólogas y las bibliotecólogos, ellas les van a dar, ellos y ellas les van a dar acceso a muchas cosas, de repente usted pide una cosa, pero si, le, si usted les cayó bien, fue amable, van a llegar y le van a decir, le encontré esto más, verdad, entonces sean amables, sean amables, Esa es como parte ya de la praxis, Bien, hasta acá hemos hablado de dos cuestiones. Como pueden ver, esto da para hablar muchísimo, pero quiero ser muy puntual porque, porque hay cosas que, que yo las hablo más desde la emoción y, y está bien, pero, pero me gustaría también compartir con ustedes la experiencia ya en, en la práctica. Luego, pues, ¿para qué voy a, a escribir? ¿Para qué voy a confeccionar, verdad? El por qué y el para qué. Es como cuando uno está haciendo los objetivos de investigación. Eso parece muy muy proyecto de tesis, ¿verdad? Cuando uno le, le ponen a hacer ahí el, el objeto de estudio, el objetivo, la finalidad. Eh, sí, pero es que es cierto. O sea, son fundamentos de, de, de todo proyecto de investigación porque el por qué y el para qué son dos cosas distintas. El objetivo no es la finalidad. Porque si yo digo... Eh, mi objetivo es ganar las Olimpiadas de 2022, pero ¿para qué? ¿Verdad? ¿Cuál es, o sea, ¿Qué hay detrás de, de, de mi objetivo? ¿Por qué quiero ganarla? Ah, porque quiero, porque quiero eh, superar mis mis expectativas, porque quiero mejorar, porque quiero a partir de ahí ayudar a mi comunidad, porque a partir de ahí yo quiero hacer tal cosa. O sea. Eh, el objetivo y la finalidad son distintas. Entonces, la finalidad de haber, de haber empezado este proyecto está más bien por el hecho de, de, de, de, eh, de encontrar en este trabajo respuesta a aspectos, por ejemplo, de conocer el universo léxico del autor. Por qué? Porque, como les decía, él tiene unas facetas increíbles. En el, en, hubo un trabajo que hice sobre Oyar Candal de una de las obras de, de Salarrué, en donde, en donde eh, mi hipótesis y mi postura es que él es es eh, es de los iniciadores de la vanguardia literaria en Centroamérica porque a partir de su obra él él se remonta eh, se remonta a, a técnicas y a posturas posturas muy muy parecidas a las de a las de eh, a las de Bidobro, verdad <coughs> eh, cómo es que se llama este manifiesto el de cómo es que se llama soledad de Serbian? Eh, non serviam non Serbia. Eh, o sea, uno lee non serviam y lee la obra de Salarroa y dice pero es que se pusieron de acuerdo ¿verdad? entonces hay una cuestión interesante ahí por supuesto re, la revisión de, del costumbrismo, criollismo regionalismo en la obra implica no solamente costumbre sino que hay una cuestión filosófica interesante y es el ethos. El, el, el análisis del ethos es fundamental para entender cuál es en realidad la naturaleza y la índole de, de este tipo de escritura. Pero él tiene escritura teosófica, tiene escritura hasta, hasta de, casi de ciencia ficción. Es bien interesante. Entonces el universo léxico de, de Salarrué en su totalidad es muy interesante. ¿Por qué lo quiero escribir? Bueno, para conocer su universo léxico y también para otras cosas más lingüísticas como conocer algunos sentidos. De las palabras en, ese, en esa época. Estamos hablando que es a la rueda de la primera mitad del primer cuarto de siglo, del siglo XX. Estamos en el primer cuarto del siglo XX, ¿verdad? Entonces, hay un, un, hay, hay un, hay un siglo de diferencia y muchos sentidos han cambiado. Claro, aquí, aquí hay, bien, hay cosas bien interesantes y ya pues, en algún momento lo, lo, lo explicaba el profesor Bosque cuando él decía que hay un estilo eh, inducido casi, es pues, un estilo literario y pues eso implica mucho en la léxico, es cierto, pero de una u otra manera eh, pues son también hablantes, ¿verdad? Y por lo tanto es al momento de escribir, pues siempre va dentro de ella la parte de la competencia. Entonces conocer los sentidos también para hacer rescate histórico de esas palabras porque yo les puedo, les puedo yo he hecho muchos ejercicios, este, algunos de los glosarios yo se los he leído a mis estudiantes y no han reconocido, de 10 palabras han reconocido una, ¿y eso qué es? Pregúntele a la abuela. La mi abuela, y de ahí en el siguiente día, y me dice, mi abuela casi se pone a llorar cuando le mencioné la palabra tal. Porque se acordó. Hay un re... o sea, estamos perdiendo muchas cosas. No sé si ustedes sabían, pero en El Salvador es el único país centroamericano. Eh, bueno, no estoy seguro con, con Belice. Bueno, pero El Salvador es, es, es un país dolarizado. En El Salvador nuestra moneda de curso legal es el dólar y actualmente el Bitcoin también pero antes de eso nosotros teníamos el colón y al colón le poníamos a, le poníamos sobrenombres teníamos un colón, una moneda de colón que era más grande que la normal y a ella le decíamos suegra, es decir vamos a comprar con la suegra decían una, una moneda grande entonces las personas eh, que nacieron después de la imposición del dólar como moneda de curso legal ellos no saben qué es la suegra o sea, es ese tipo de rescate al que voy, es ese rescate léxico. De igual manera, eh, mi aspiración en algún momento, no, quizás no, no es que yo la haga, o tal vez alguien algún entusiasta más pueda unirse a esto y pueda hacer que alguien diga, bueno, y si, eh, bueno eh, hiciste esa la red, yo quiero hacer lo mismo con Claudia Lars, con, con, con José María Peralta Lagos, con... Eh, con Arturo Ambroji, con Roque Dalton y a partir de eso, pues imagínense, hay una, como les decía, en la primera mitad del siglo XX hay una <coughs> confluencia o, o, un, o, un, o hay una moción por la literatura de tipo regionalista, criollista, costumbrista, claro, es un debate literario, pero supongamos que es eso y todos estos autores Escriben de esa manera y alguien empieza a hacer este mismo ejercicio con otros otros En en momento, momento ya se ya recopilado, tantos recopilado tantos va alguien va a decir, ¿por qué no, no, un diccionario o un léxico de la literatura costumbrista? de Sabo? Se imaginan qué hermoso, es? O sea, un ejercicio hermoso verdad para algo mayor y, y así, o sea, uno puede ir metiendo esta información en otros léxicos mayores. En algún momento mi empresa, eh, pues yo, aunque Luis Fernando Lara nunca me haya dado clases, pero yo admiro demasiado su obra, su trabajo y en algún momento a mí me encantaría poder hacer ese trabajo que él ha hecho en México, en El Salvador. Espero que en la universidad, pues en algún momento podamos emprender ese proyecto y hacerlo. Entonces, este tipo de ejercicios ya van a ser una pauta para ello. Algo podemos ir contribuyendo. Además... Eh, con este tipo de trabajos uno puede conocer las ideologías, la conciencia, las actitudes lingüísticas de la época. O sea, me estoy metiendo ya en otros campos, pero ¿para qué sirven estos trabajos? Para eso, porque si uno quiere estudiar las ideologías, pues eso es una fuente. Uno quiere conocer las actitudes lingüísticas, es una fuente que está ahí. Además, pues la, reivindicar la... La práctica de la lexicografía de autoridades siempre es bienvenida, más en la lexicografía regional, ¿verdad? Y la reivindicación de la, de la memoria, la figura y la imagen del autor es otra. Entonces yo puedo seguir dándole motivos del por qué escribir esta obra. Yo puedo seguir justificando por qué escribir esta obra, cuál es la finalidad de la escritura de esta obra pero como el tiempo apremia y, y solo he tomado he tocado tres puntos porque me extiendo o sea, yo lo que lo que estoy, lo que quiero decir es que esto para mí lejos de ser una práctica teórica pues es algo eh, bastante emocional digámoslo así tengo un, un pedacito de, es puro eh, es es pura emoción mía hacerlo entonces yo me emociono y hablo de otras cosas ahora bien quiero eh, hablar de esta pregunta, el cómo, parece tesis, ¿verdad? Pues yo, yo le he dicho parece tesis, ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? El método, ese cómo es el método. ¿Cómo voy a confeccionar mi diccionario? Y en este método, entonces, es donde viene ya ya viene la técnica lexicográfica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de técnica lexicográfica, yo me refiero específicamente a aquellas a, a, a aquellas eh, prácticas ¿verdad? que son especializadas, aplicadas a, a, a la escritura de esta obra. Y aquí hay dos puntos claves. El primero de ellos es la creación de una planta lexicográfica y el segundo punto es la creación de un corpus con eso, al menos para este ejercicio, estos dos puntos han sido claves. Primero, crear el corpus y segundo, crear la planta lexicográfica. No sé si han escuchado la frase, ah, es un diccionario de nueva planta. Por ejemplo, la, eh, el diccionario de, de, Manuel, de Manuel Seco y, y Olimpia Andrés es un diccionario de nueva planta, ¿verdad? Con, con un... Eh, con, eh, Sí, lo crearon básicamente eso, tardaron 30 años, pero es un diccionario de Nueva Planta, no como otros que pues, vaciaban en él otra, ¿verdad? Y, se, y, y a veces ponían trampa y eran como inventaban palabras solo para ver quién los copiaba, ¿verdad? Entonces, eh, son como mañas, digámoslo así, de, de los lexicógrafos. Bueno, entonces vamos a hablar de estas dos eh, de estos dos aspectos y el primero de ellos es el corpus la creación del corpus eso es importantísimo en eh, cuando nosotros vemos cuando cuando nosotros vemos eh, otros elementos como eh, ya lo vamos a ver en, en la planta lexicográfica la, esa división de, de, de la creación del diccionario entre no solo macroestructura y microestructura, sino la hiperestructura, pero también la infraestructura, nos vamos a meter ahí en la base documental. Y ahí es donde nosotros incluimos esta parte del corpus. ¿Cuál ha sido nuestro corpus? Y en este caso eh, es más que evidente que el corpus va a ser eh, las obras del autor. Y acá vienen algunos... Eh, elementos eh, bastante eh, eh, puntuales, el primero de ellos va a ser, por lo tanto, eh, identificación y búsqueda de las obras, y acá es donde yo les decía, por rigor filológico, si ustedes hacen eh, un trabajo de esta índole, o un trabajo de, de glosografía, por ejemplo, y van a trabajar con un glosario de una obra literaria, asegúrense que sea la primera edición. Y les voy a explicar por qué. En, en la poca experiencia que tengo en la editorial universitaria, eh, que es la... la actualmente, pues, eh, no solamente doy clases, sino que también pues, dirijo la editorial universitaria de mi, de mi universidad, me he dado cuenta que la primera edición es la edición cuidada de los autores. Imagínense esto, este... O sea, el autor está ahí encima, encima, encima cámbiale aquí, póngala allá, que aquí, que allá, que esta coma, mire, ya se va a imprimir el libro, no, que la coma se me fue, y quítela por favor, eh, o mire, cambie esta palabra, pero qué es lo que voy? La primera edición es una edición a cargo de las, o que está supervisada por el autor, porque yo he tenido segundas ediciones y créanme que es como que vaya, reimprimámosla, ya no le, le vale, ya es como salga como salga, entonces, y a veces le cambian, evidentemente, le hacen algún cambio y está bien, pero esta primera edición es para mí, no solamente una especie de, de, de, de, de afición, ¿verdad? No, no solamente, le, porque, pero, porque a mí me encanta tener las primeras ediciones de los libros en mis manos, no solamente eso, sino también por este hecho que yo les digo, está a cargo de la supervisión del autor. Y les voy a dar un ejemplo. Hay un libro que es Cuentos de Sipotes, que su versión original, publicada en 1945, no tiene glosario. Y el autor lo escribió así, sin glosario. Pero las siguientes ediciones a partir de 1970, que por ser un libro parte del canon literario que, que escribí, que leemos en la escuela, la gente hasta le inventó un glosario. ¿Y el, y el autor ni, ni cuenta pues, y la gente cree que ese glosario es del autor, es, es una cuestión terrible, entonces la primera edición siempre remítanse a la fuente, la fuente primaria, remítanse a ella. Y aquí yo les comparto una expresión del Salvador, no sé si eh, ustedes logran comprenderla, eh, enlloyarse con alguien, no sé si ustedes entienden, ¿saben qué ¿saben que es un yoyo? El yoyo es un juguete salvadoreño que le hacen así. Entonces, enjoyarnos significa como hacerle, aquí voy con otra expresión salvadoreña, hacerle mingo mingo a las personas. <ríe> mingo mingo es como ah, sí, ser muy amable, eh, eh, acercarse muchísimo, pero pero de un, cómo cómo le digo? Eh, bueno, voy a buscar, la, voy a buscar la, la, la, la, la, eh, el equivalente, pero enjoyarse, eh, yo ese, eh, quería usar esta palabra con ustedes, como les decía anteriormente, hay que enjoyarse con los bibliotecólogos, ¿verdad? De la, valga la redundancia de las bibliotecas, porque ellos nos van a ayudar, ellos son parte fundamental en toda investigación, ¿verdad? Siempre saludar, ah, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, cambio de look, ¿verdad? Y tal vez no, o algo, pero el punto es eso, son como partes en la identificación y búsqueda de las obras, ¿por qué? Porque estas obras, y les cuento en El Salvador, la archivística o la archivología es algo pues, que no nos, se nos ha dado tan bien eh, por distintas razones, eh, al menos en nuestra universidad, en algún momento yo lo he dicho abiertamente, la Universidad de El Salvador es la única universidad pública de El Salvador y fundada desde 1841. La primera universidad pública se fundó en 1960, en los 60 más o menos. Es decir, que pasa más de un siglo siendo la única universidad del país. Por lo tanto, los grandes intelectuales, los grandes escritores, las grandes mentes, los grandes pensadores pasaron por nuestra universidad. La universidad, nuestra universidad, se, se, se, se ha conformado o, o ha sido la conciencia crítica de la sociedad y a raíz de eso ha tenido intervenciones militares, así, que han entrado, que han matado gente dentro de la universidad, han quemado las bibliotecas, han saqueado todo y hasta cierto punto gran parte de nuestro archivo se ha perdido en ello han quemado parte de los libros, así pues ha sufrido incendios, el archivo nacional ha sufrido incendios, y por la otra parte no le he echo la culpa a estos desastres, sino también al desinterés de la gente de, de los archivos. Entonces la archivología no es algo que se nos ha dado tanto en El Salvador, por ello encontrar los libros es completamente difícil, y les pongo el ejemplo, la, eh, en la edición, la primera edición de Catleya Luna, no está en ninguna, en ninguna biblioteca. Yo fui a consultar a todas las bibliotecas que conozco de El Salvador, me metí a la página de cultura de mi país, hice toda la, la revisión de todas las bibliotecas que existen, llamé a todas las bibliotecas, llamé a todos lados, nadie la tiene. La tiene únicamente una universidad de Suecia. Entonces, eh, hay un resguardo en otros países, eso sí, eso es lo bueno, y pues eh, a partir de los contactos uno puede conseguir cosas, el internet es maravilloso y el pdf también, no estoy diciendo nada, entonces eh, el punto es que eh, pues encontrar estos libros al menos en, en, en este país es bien complicado y por ello eh, pues la búsqueda es importante y poder encontrar eh, estos textos, solo encontrarlos ya representa una investigación como tal, en serio, o sea, o sea, si dimensionar la importancia que tiene encontrar las primeras ediciones de los libros es ya una investigación, porque es que no se encuentra en ningún lado. Luego, pues, el ordenamiento de las obras en su manera cronológica. Segundo, disfr tercero, disfrutar la lectura, leerlo y empezar a hacer anotaciones. Ahí sí. Ya voy a hablar en qué pasa en la lectura. En la lectura, no, eh, pues, hay que hacer una lectura ingenua. Esto es una especie de, también de, de, de léxico de los correctores, eh, ya del ámbito editorial. es Una lectura ingenua, dicen, eh, para conocerlo, ¿verdad? Ah, pues yo hago una lectura ingenua, una lectura que yo disfruto y luego me pongo a trabajar sobre las obras. Las leo y empiezo ya con una idea un poco más clara. Pues en esta, en esta lectura eh, hay que empezar a anotar las palabras. Por supuesto, aquí surgen palabras de cuál es el criterio de selección ¿verdad? y aquí voy a hablar cuando lleguemos a la planta lexicográfica tengo que ver cuáles son las obras que tienen glosario cuáles son las obras que no tienen glosario por qué voy a elegir unas palabras y por qué no voy a elegir otras, cuál va a ser mi criterio o sea es que aquí empieza ya el problema real y luego pues eh, en mi caso que, que, que no cuento pues con algunos elementos eh, necesarios para para eh, para el tratamiento de, de, de palabras, sino que solo mis habilidades con Excel, el corpus lo he creado en Excel, ¿verdad? Me encantaría compartir el, la pantalla de Excel. Un momento, voy a ver. Quiero. Ver. Ah, aquí está. Acá, creo que se ve, ¿verdad? Entonces, eh, pues... Claro, aquí hay una especie de cosas y, y, y uno empieza acá a crear Excel porque empieza a crear cómo va a, a, a trabajar su. su cómo, cómo va a trabajar su su diccionario, ¿verdad? Las entradas, las marcas gramaticales, las sociolingüísticas, las marcas semánticas, las marcas pragmáticas, la definición original de glosarios cuando las tienen, las definiciones editadas, los ejemplos de uso, las citas, la familia léxica. ¿verdad? Y yo puedo ir metiendo luego en otros aspectos, que aquí voy a hablar de la batería de comparación, en donde es necesario hacer baterías de análisis, en donde podamos cotejar... Eh, estas palabras con, con, con podemos usar Google como Engram, pero también eh, los diccionarios de la Academia como la RAE, el Fichero, eh, el CRE, Cor de Corpes, eh, el Diccionario Americanismo, el Nuevo Tesoro Lexicográfico que es una maravilla no sé si ustedes conocen o han utilizado el Nuevo Tesoro Lexicográfico pero es una maravilla eso eh, luego diccionario ya propiamente de Salvador esta batería de análisis me permite tener a mí una dimensión más amplia de, de del tratamiento de la palabra de, de todo ello entonces cuando yo eh, empiezo y vuelvo a mi pantalla original acá no sé cómo hacer para para que no tenga que hacer esto de compartir solo una una página Bien, eh, entonces en esta lectura pues pasa eso, ¿no? Pasa que, que tenemos que ir creando ya criterios de tratamiento y bueno, en el tratamiento ya de Excel es lo que les acabo de mostrar. En este tratamiento de Excel... Lo que yo voy a hacer es, eh, ¿cuál es la disposición de las entradas? De la información que yo voy a contener. Por ejemplo, la aparición de las palabras. ¿Necesito registrar todas las apariciones de la palabra? Según esta pregunta interesante, ¿ver? porque a uno le sale uf, increíblemente. Luego, necesito, eh, y por lo tanto, o sea, si yo voy a registrar una aparición de la palabra, tengo que copiar la frase, oración, enunciado, en donde fue usada. Entonces ¿se, se imaginan ese trabajo que hay que ir haciendo todas las veces. ¿Por qué? Porque, porque en este trabajo sí se van a recién, se han registrado todas las apariciones. Se imaginan ese trabajo, luego hay que agrupar los sentidos. Porque las palabras tienen sentido distintos. entonces vamos agrupando los sentidos y luego seleccionamos aquella que haga una representación, una mejor representación. Y para ello, pues, y, y luego hay que definir, a partir de eso hay que empezar la definición. O sea, es un trabajo así bien, bien, bien interesante el que uno hace con todo esto. Y luego, eh, este es el tratamiento, de pero para ir avanzando, ¿verdad? Porque falta hablar de, de, la, de la planta lexicográfica, cuando este es el tratamiento del corpus nada más. Pero cuando yo hablo ya de la planta lexicográfica, eh, Solamente, eh, bueno, ¿qué vamos a entender por planta? Este es un término eh, tomado de la arquitectura eh, y, y planta se entiende por planta el diseño o idea que se hace para la fábrica o, for o formación de alguna cosa. En este caso, un repertorio lexicográfico. Es la planta lexicográfica. Y acá es donde yo he incluido, por ejemplo, estos tienen corchetes, ¿verdad? Porque. Eh, eh, pues lo más habitual es conocer la macroestructura y la microestructura, pero también existe la hiperestructura en, en el análisis, incluso, pues, eh, bueno, eh, la profe Soledad escribió un artículo muy bonito sobre eh, eh, los prólogos, a mí me encantó ese, ese texto, a mí me encantó. Eh, pero esto, como es, es parte de la hiperestructura o de la megaestructura que le llaman también eh, los prólogos. Entonces, en esta planta, en la planta lexicográfica, que es, eh, como dice la, la definición, el, es un diseño o idea que se hace, ¿verdad?, para la fábrica o formación de alguna cosa. Un diseño, es como, esta planta es como mi manual, ¿verdad?, de cómo voy a hacer las cosas. ¿Qué pasa si, eh, cómo voy a trabajar esto? Entonces, esta... esta esta partición de cuatro, de, de cuatro elementos, de hiperestructura, de macroestructura, de microestructura, me permite a mí tener eh, una idea general eh, de, de, de qué es lo que voy a trabajar. Pero también hay aspectos generales que van desde la ortotipografía. ¿Qué va a ir resaltado en cursiva? ¿Qué va a ir en negrita? ¿Qué, qué símbolo voy a utilizar? ¿Si se van a utilizar? ¿Con cuál es el sentido? ¿La lista de abreviaturas? Pero en esta hiperestructura empezamos a hablar eh, aspectos eh, como bueno en aspectos generales perdón voy, siempre voy a hablar sobre las características del diccionario sobre eh, aspectos cronológicos sobre aspectos geográficos eh, y de ahí pues voy, voy avanzando sobre en la infraestructura qué va a contener, cuáles van a ser aquellos eh, elementos ajenos a la macroestructura y la micro que van a incluir mi diccionario los prólogos los índices los eh, etcétera en la macroestructura, yo tengo que hablar sobre el tipo de palabras que voy a seleccionar. ¡Ojo! ¿Qué tipo de palabra voy a seleccionar? Pero también tengo que hablar sobre el criterio de selección. ¿Por qué voy a incluir unas y por qué voy a excluir otras? O sea, un elemento bien fundamental ahí. En la microestructura, yo tengo que hablar sobre la disposición de las entradas. ¿Verdad? Tengo que hablar eh, eh, la disposición de las entradas, yo, yo me refiero específicamente, eh, por ejemplo, les voy a dar acá eh, cuáles son eh, las unidades en, en los criterios de selección. En los criterios de selección, pues eh, hay palabras simples, palabras compuestas, ¿verdad? Incluyendo compuestos pluriverbales, pero también frases. Y aquí, eh, pues el, el, el estudio de la fraseología es fundamental acá. El trabajo de Pajés, el trabajo de Corpas, el trabajo, eh, eh, algunas el trabajo de las colocaciones, no recuerdo el nombre de este autor en inglés, que trabaja sobre las colocaciones, es fundamental. Eh, también eh, establecer criterios de selección para ver si se va a trabajar con palabras estándares con alteraciones o variaciones fonéticas o morfológicas, generalmente conocidas como vulgarismos, verdad <ríe> eh, palabras regionales, palabras diferenciales o geolocalizadas, extranjerismos, ya sean galicismos, anglicismos o indigenismos, las palabras léxicas, palabras gramaticales. Y así puedo hablar de una gran cantidad de tipo de palabras que yo tengo que establecer sobre el tipo de palabras, pero también tengo que establecer el criterio de, de por qué voy a elegir, de por qué voy a elegir o por qué no voy a elegir. Todo esto va en la planta. También tengo que hablar sobre cuáles van a ser las marcas lexicográficas que voy a incluir. Sobre los lemas, sobre las acepciones, el orden de las acepciones, sobre la definición, cómo voy a definir, si va a ser una definición, sinonim, una definición sinonímica, si va a ser una definición perifrástica, lingüística, enciclopédica, y así puedo ir haciendo una, un desglose de todos los tipos de definición, sobre cómo voy a poner las citas literarias, los ejemplos, y acá, en este caso muy específico, sobre el tratamiento de las glosas. Yo voy a trabajar con las glosas, voy a incluir glosas en el artículo lexicográfico, entonces todo esto tiene que ir en la planta para que quede registro de cuál ha sido el criterio, el macro criterio de tratamiento del artículo lexicográfico y luego en la, en la, en la infraestructura pues trabajar sobre la base documental y la base ideológica así que eh, pues esto, eh, todo esto que hemos hablado ahorita es la respuesta nada más a estas cuatro preguntas Nada más, no he hablado nada más que esto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cuál es ya la construcción propiamente del artículo lexicográfico. Bien, entonces voy a colocar y eh, pues de, man, de a gro, grosso modo podemos decir que el artículo lexicográfico pues va a estar compuesto de esta manera. Voy a trabajar desde una perspectiva en donde eh, eh, hago la partición entre el primer enunciado y el segundo enunciado, ¿verdad? El artículo lexicográfico incluye la entrada y en esta entrada va a tener una acepción. El, el primer enunciado que va a estar eh, eh, en el que se van a incluir las marcas lexicográficas como las marcas gramaticales las marcas sociolingüísticas las marcas semánticas las marcas pragmáticas las marcas cronológicas que van a ser muy importantes poco usado usado desusado verdad eh, eh, o bien eh, eso verdad el, el segundo enunciado en donde voy a hablar ya propiamente de la definición lexicográfica Luego, otra vez, en las textualizaciones del lema del primer enunciado, en donde yo voy a eh, establecer las citas literarias, los ejemplos de uso, y por último, voy a incluir otros dos aspectos que van afuera de los enunciados, porque es, es información adicional, y ellas son la familia léxica y las glosas. Entonces, el, mi artículo lexicográfico tiene esta, tiene esta pinta. Esta es la forma en cómo se va a armar el artículo lexicográfico que se va a trabajar eh, con, con cada una de las palabras. Y ahora pasamos ya finalmente a los ejemplos, ¿verdad? Para que podamos ver. Entonces, este es un ejemplo de cómo se mira un artículo lexicográfico, el lema, ¿verdad? las marcas lexicográficas, la acepción, la definición, la cita bibliográfica. La, la familia léxica, este no tiene glosa, vamos a ver uno con glosa, entonces aquí tenemos ya un artículo lexicográfico trabajado en sus distintas, en sus distintas formas, eh, tenemos una palabra, ustedes me van diciendo si reconocen la palabra, Algo en, en Chile o, en, o en, en otros países, ¿conocen la palabra babosada? no, bueno babosada tenemos la acepción, ¿verdad? Sustantivo femenino coloquial, tiene la marca tiene la marca tiene la marca sociolingüística y luego cosa de poco valor. Y tenemos y tenemos la cita, ¿verdad? Cuando lo llamé aparte y le comenté que la tratara como con primor no fuera a ser que se asustara, se echó a, a rir y me dijo, "No se aflija por babosadas. Esa ya es cosa antigua, ha sido un colijo" La tengo ya empeñada desde hace un mes. O sea, una lectura que para, cuesta para alguien que no es del de Salvador, ¿verdad? O sea, ya es como que le causa problemas. Segunda acepción, eh, siempre coloquial, significa tontería. Coma huevo y déjese de babosadas si no quiere pasar a más. ¿verdad? y tenemos ahí el, el, la cita el, el, y luego un tercer eh, una tercera acepción usada para referirse a una cosa o persona mete babosada cuando verdad para referirse a una persona pensaba el indio sin darse por vencido si quiere quédese yo no lo juerzo babosada les. entonces tiene tres tiene tres acepciones eh, la palabra luego tenemos otro ejemplo como la palabra cholco la palabra cholco en el equivalente Pues significa desdentado ¿Verdad? Que no tiene, que no tiene diente O sea, alguien cholco es alguien a que le falta el diente Por eso es desdentado Y aquí está el ejemplo También el alero del caidizo de en el rancho Dibujaba negra sus pestañas de zacate Y su, y su dentadura de teja cenefiada y cholca Y ahí tiene la glosa Ahí incluye la glosa ¿Qué dice la glosa? Dice, Rué también registra en su glosario la variante xol Xolco, aunque no se ha encontrado un uso de ella en el texto. Eh, ¿Qué es lo que pasó acá? Que como en el, en el, en, el dicciona, en el glosario, él puso la variante y acá bien interesante porque es un aspecto de tipo fonético en el país, porque el náhuatl tiene ese sonido de shh. Entonces, nosotros todavía utilizamos todavía utilizamos palabras eh, que tienen esa que tienen esa pronunciación. Por ejemplo, no sé si ustedes han, han escuchado una palabra que es alguaste. El al es un polvito, una harina que se saca de las eh, de las semillas, de las semillas del ayote, que es la calabaza. Entonces, esa harina. Es un, eh, o sea, es algo muy delicioso. Es, eh, <risa> es eso, ¿no? Es eh, el, el alguaste, pero todavía lo utilizamos, esa palabra. Entonces, por eso es que hace esta distinción. Luego tenemos lo que les contaba del colón y tenemos otra glosa, que, en donde eh, explico, ¿verdad? Que el colón fue moneda de curso en El Salvador hasta el 2001. Eh, tenemos otras palabras como despenicar, ¿verdad? Y acá dice eh, la marca, ¿verdad? Verbo transitivo, ¿verdad? En el uso popular, primero significa desprender las hojas de una planta o los pétalos de una flor, eh, y ahí pues el ejemplo en sentido figurado, los gallos flotaban aquí y allá como pétalos despenicados de una sola alegría, pero también, no, o sea, no solamente se utiliza como verbo transitivo, sino como un verbo intransitivo, en donde significa esparcir, ¿Verdad? Las estrellas se despenicaban como florecía sobre el patio del cielo. También significa sacar los granos de un fruto, despenicar la mazorca de maíz, sacarle los granitos. Ah, pues esta recopilación de sentidos es lo que uno logra con el, toda la... Toda esta parte de, de, de, de la recopilación de las palabras, los, los, los ejemplos, y luego la palabra melarchía, que significa melancolía, ¿verdad? La melarchía lo postró muy pronto. Se quejaba, se quejaba y no podía dormir. La melancolía lo postro muy pronto. Claro, aquí me puedo empezar a hablar sobre aspectos de tipo sintáctico, si realmente eh, la palabra, el equivalente, eh, pues eh, tiene la misma posición dentro del sintagma, verdad si es equivalente en su materia sintáctica, o puedo hablar aspectos de tipo morfológico sobre la, eh, sobre la formación de otras palabras, ¿verdad? con por eso de la familia léxica, ese es el objetivo de la familia léxica, amelarchearse, amelarcheado, porque la A, entonces eh, pues nada en, con esto pues eh, yo voy doy por concluido y como conclusión verdad ya para cerrar lo que puedo decir es que eh, pues la conformación de un de, de esto de, de un diccionario como tal pues eh, es esa combinación esa combinación entre la teoría y la praxis pero eh, los puntos clave para crear un diccionario es primero tener un corpus va eh, eh, eh, adecuado a la obra que se va a confeccionar, pero sobre todo crear la planta lexicográfica. Eso es la clave. Yo me quedo con eso. Si hay algo que yo les puedo decir es que si van a hacer un ejercicio lexicográfico, primero hay que crear la planta lexicográfica. Así que con eso termino. Y pues encantado, pues quedo abierto para que podamos conversar. Bravísimo, bravísimo. Qué... ¿Qué clase más maravillosa nos diste, Daniel? ¿Qué, qué, ¿Qué línea más interesante? ¿Qué línea más interesante? Porque siempre que... Que pensamos genéricamente en, en los diccionarios, y acá hago uso de la salvedad que, que hiciste al principio, que fue clave, ¿no? Esta oposición diccionario léxico, o, o diccionario léxico y también, qué sé yo, lemario, glosario, etcétera, etcétera, pero a la larga, eh, claro, es mucho más práctico usar el hiperónimo, al final el diccionario es como un hiperónimo, ¿cierto?, eh, que siempre, eh, claro, lo, lo pensamos directamente en cuestiones ya de usos más generales, ¿no? O sea, a nivel de, de una variedad, a nivel de una lengua, eh, a un nivel mucho más general, pero es una maravilla que, que y dentro de este seminario internacional, lo, lo, lo comento, es una maravilla que esté... Esta reflexión, este proyecto, esta propuesta, esta invitación no, a trabajar en léxicos, o sea, sobre todo con la literatura riquísima, maravillosa que tenemos en Latinoamérica y es algo que fíjate, eh, está al debe. La Magdalena Cole algo ha hecho... Francisco Javier Pérez lo ha he hecho con, con, con Andrés Bello si mal no recuerdo, pero está toda esta línea está toda esta línea que se habla ¿no? que lo comentábamos el semestre pasado cuando, cuando nos hablaste de Sala Rueda en el Seminario Internacional de Español de América esta idea de los diccionarios dentro de la literatura y rescatarlos y para eso tiene que haber eh, una confluencia, tiene que estar la confluencia del lexicógrafo o del filólogo, lingüista, con la formación lexicográfica, por un lado, y por otro lado tiene que fundirse justamente con esta pasión, con la que tú, con la, con la que tú de alguna manera la, la, la, la, la, la, la ejemplificas, la demuestras fácilmente, y no tienes empacho, y no tienes pudor en decir, esto es emoción, ¿no? esto es pasión, esto es lo que me pasa, que es clave. Fíjate que en un... En un simposio que organizamos en julio eh, para celebrar eh, los 100 años eh, de, del ensayo de Pedro Enríquez Ureña, que fue un simposio precioso, Las Observaciones del Español de América, eh, Diego Bentibeña, que también va a participar en, en, en, en este seminario, decía, o sea, la reivindicación de la filología unir, o sea, esta, esta, esta dicotomía o este parcelamiento que hay con las disciplinas y con las especialidades, no de, no, yo soy lingüista, no, yo soy literato, no puede ser posible, no puede ser posible, sobre todo por la emergencia, la urgencia y la necesidad de todas las textualizaciones y de toda la realidad que tenemos en Hispanoamérica, entonces, a mí en lo personal me apasiona muchísimo, me apasiona muchísimo, me emociona muchísimo, eh, y me anima muchísimo una propuesta lexicográfica eh, como esta, como la que eh, nos acabas de, de compartir. Dijiste una frase maravillosa, reivindicar la lexicografía de autoridades. Es eso. Lo, se lo dejamos a los editores. O se lo, o se lo dej, dejamos a los autores en su primera edición. No es algo de lo que nos hagamos cargo. O lo hacen muchas veces los filólogos cuando se hacen cargo de una edición eh, de, de crítica ¿no? de, de, de una autoridad. Yo no sé si, eh, eh, si esta colección maravillosa, no sé si se acuerdan de esta cole, colección maravillosa de los clásicos latinoamericanos que hizo la Unesco, con Iberoamericana, que eran unos tomos blancos con un papel delicadísimo de hoja de vibria, con unos estudios preliminares, allí había una riqueza también lexicográfica de este aspecto, pero que no logramos nosotros los lexicógrafos fundirla. Eh, y ahí está, ahí está tu, tu propuesta, ¿no? eh, que la encuentro, te digo, interesantísima, necesaria, maravillosa, eh, un, un comentario, yo sé que tú lo sabes, pero hay que ir al fichero, el, el, el diccionario histórico puso a disposición, yo no me acuerdo cuándo, porque estaba ya el fichero, yo había terminado mi tesis doctoral, y estaba el fichero, yo me lamentaba y decía, pero en qué momento el diccionario histórico puso a disposición el fichero, porque eso es una mina de oro, así como el nuevo tesoro lexicográfico, el fichero, ahí vas a encontrar, claro, a veces hay... 100 fichas para una palabra, bueno, te tomas el tiempo y, y todo aquello, pero, pero hay que hacerlo. Una consulta práctica frente a toda esta reflexión que me, me, me despierta la emoción de haber estado acá en tu, en tu clase. Eh, ¿Cuánto tiempo eh, calculas más o menos que esto va a estar terminado o va a ser una obra de largo aliento? Eso por un lado, y por otro lado, esto va a estar... Eh, en un formato digital que, que ha sido también una de las reflexiones que ha tenido este seminario a lo largo del tiempo, o sea, el papel versus lo digital, y tuvimos la maravillosa conferencia de, de, de Liria en la semana pasada, que justamente mostraba eso, ¿no? todas las posibilidades de lo digital, un poco para ir viendo cómo esto puede ir avanzando y cómo lo podemos ir nosotros eh, degustando, ¿no? ¿Cómo podemos ser testigos de este, de este proyecto, ¿no? Y por otro lado, la cuestión del corpus, que también ha sido un tema transversal de este seminario, la relevancia del corpus, la relevancia de la, de la, de la cocina, ¿no? De lo que está sí. atrás. Pero eso, eso quería saber: ¿hay algún plazo? ¿Tenías una meta? Eh, cuéntame de eso, cuéntanos. Bueno, eh, el plazo más o menos que me he establecido es de dos años. Ya Esto ya tiene dos años trabajándose y espero que pues, dos años me ha tomado hacer eh, este avance en el corpus, este avance en, en, la, en, en la planta que he ido trabajando, pero ya está todo, digámoslo así, claro. De manera que me voy a poner a trabajar y en dos años pues espero sacarlo a la luz, más o menos. Y luego el formato. Eh, en primera instancia va a ser un formato en físico, pero... Eh, a partir de distintas organizaciones como el MUPI o como la, la Casa del Escritor, que, que es la Casa del Escritor dedicada a la red o el gobierno o, o algo, pues buscar la manera de que se pueda generar un proyecto y se pueda digitalizar. Eh, yo soy del, del pensamiento de acceso abierto al conocimiento. Es decir, si algo, en algo puedo aportar y bueno, lo soy así, incluso con textos que para mí el conocimiento debe compartirse. Eso eh, entiendo algunas, algunas situaciones, pero desde, desde la mía, eh, pues todo, no hay nada más que eso, solo la, la difusión. Así que va, si se puede y puede estar en digital, pues va a estar. Si sale en, en alguna editorial y pues no pasa nada, pues va a estar colgado ahí gratis. ¿no? Eso no es ningún problema. Maravilloso. Mira, aquí te están comentando que es lo que yo opino, ¿no? que tu motivación contagia. Yo creo que quedamos todos, no sé, yo quedé ahí pensando a ver un escritor, un querido escritor de antaño chileno con el cual uno pueda hacer esto, no que es merecido Rosalina, muy envolvente en los usos coloquiales de los vocablos, que es verdad los ejemplos que diste eh, la misma Lirian, que, que nos dio esa maravillosa conferencia el viernes pasado muchas gracias por la presentación se evidencia la rigurosidad y detalle de su investigación y da muy buenas ideas para la realización de glosarios a partir de obras literarias y también ahí te están dando las enhorabuena Germán, excelente y extraordinaria ponencia Sora, eh, gracias por tus aportaciones Cadija eh, también eh, una cosa, el tema de la planta es interesantísimo eh, fíjate que a mí me ha tocado formar parte de dos plantas de, de, de, de dos trabajos de planta la primera, la del diccionario de uso del español de Chile que cuando yo me incorporé al proyecto ya venían trabajando en la planta, años, publicaron la planta, años. Y nosotros estuvimos, yo en el Duet, así se llama el diccionario de uso último que, que publicó uh -huh. la Academia Chilena, yo solamente me uní al trabajo de planta para que, para que la gente que, que, que no sepa, bueno, acá la mayoría somos lexicógrafos y lo y los sabemos, pero es bueno sentarse a conversar estas claro. cosas entre los apasionados sí. y amantes de los diccionarios. Yo trabajé solo en la planta años, años, sí, sí. y son debates acalorados, son debates acalorados cuando es en equipo, porque es, ¿dónde va a ir esto? ¿Dónde va a ir esto otro? ¿Pero qué te crees tú? Y bla, bla, bla, ¿y dónde ponemos el ejemplo? Y me que en esos años que yo trabajé en la planta, que me lo pasé muy bien, estaba al mismo tiempo colaborando que yo creo que a muchos de los que pasamos por la escuela de lexicografía de la, de la SALE con la Real Academia lo, lo vivimos, el del Diccionario de Americanismos, que también lo hablamos con, con Liria en la semana pasada, que es un diccionario que ha sido muy criticado, claro, fue un diccionario que se hizo con mucha prisa, tendría que haber sido un diccionario más reposado, de más largo aliento, pero ahí también frenan las cuestiones económicas, pero esa planta iba cambiando todo el tiempo, porque como la propuesta de Humberto López Morales era incluir la, la pragmática y la sociolingüística, uh -huh. a veces, claro, quedaba ahí el, claro. El, el choque, cómo se va incorporando. Entonces me acuerdo que cada cierto tiempo, cuando ya yo ya no estaba en España, ya estaba en, en, en Chile colaborando, venían nuevas plantas. Es decir, esto se va modificando constantemente, constantemente. Mira, acá también están diciendo fantástico lo expuesto, muchas gracias por los aportes. Bueno, tú ahora tienes eh, algo que hacer, ¿cierto? Estás con, con el tiempo justo, así que te vamos a, a dejar, pero mira, eh, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, aunque sean cuestiones de perogrullo, estas preguntas. Eh, yo creo que son claves no, no dejarlas de lado. Así no sé. es. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Eh, no hay no hay que dejarlas de, de lado. La relevancia del, del método, eh, la, la importancia ¿no? de estas primeras ediciones. Te cuento que yo le he comentado a, mi, a mis alumnos de posgrado el otro día, te cuento para que se vea también cuánto puede tardar esto de los sentidos. Que vaya... Vaya que toma tiempo. Yo trabajé con una sola palabra, eh, con una para un ensayo que terminé el domingo pasado con toda la tensión y el estrés de las elecciones en Chile. Bueno, yo estoy en, en Irlanda, pero soy chilena, viví el, el estrés y el, y el sufrimiento con, con las elecciones. Lo cerré ese día, americanismo. He tardado... Mira, no meses, años, porque el primer sentido de americanismo, si hacemos un rastreo cronológico, es el lexicológico, pero que partió en la tradición anglosajona a finales del 18, es la primera vez que se acuña americanismo. Y luego pa pasa, hay una reivindicación de Arona, el autor del diccionario peruanismo, pero ¿por qué lo, los yanquis se, se, se apropiaron si nosotros también? Pero claro, ahí también juega el, el, el provincialismo, no es hasta que nos independizamos que dejamos de ser provincia, entonces ya empezamos a, a tener americanismos, no provincialismo. Entonces, bueno, ya esa primera acepción tiene una historia uh -huh. preciosa, pero luego empiezas, y te lo comento porque, claro, tú tienes esta conjunción que, que, que, que también la tengo yo, esta confluencia del filólogo, literato, lingüista, lexicólogo, lexicógrafo, ver cómo va apareciendo americanismo en los textos. ¿Cómo lo trabaja Domingo Faustino Sarmiento? ¿Cómo lo trabaja Pedro Mármol? Eh, ¿Cómo se va trabajando, por ejemplo, con, con toda esta reivindicación de la literatura eh, en el contexto modernista con Rodó? Rodó eh, tiene unas reflexiones hermosas. Claro, bueno, claro. he tardado meses en una sola palabra para que se vea cuando uno empieza a jugar, porque para mí es un claro. juego un sí. juego enorme, eh, lo comento porque yo creo que a ti te debe pasar lo mismo con, con, con esto. Precisamente, aquí. así es, sí. no y eso, yo, me estabas contando lo de, la, lo de la planta, eso es así, eso es acalorado, más cuando se trata de la lengua, en este caso eh, fue más fácil porque se trata de algo súper específico, ¿no? es, es la obra de un autor, y también, pues, eh, lo comenté con algunas personas que, que, que me dieron sus aportes eh, con el mismo, eh, bueno, le hice algunos comentarios y algunas consultas a, a, a quien fue mi asesor de, de, de trabajo final en, en, en, en, en España, que fue el doctor Ignacio Humada Lara, que también me dio, algunos, eh, que me dio alguna, algunas indicaciones. Él, él es muy generoso con su conocimiento Mucho. y eso es lo que uno aprende, ¿verdad? Pues, eh, pues dos años es lo que eh, ha tardado la creación de, es, de esta planta y pues espero que en los próximos dos años me alcancen para poder hacer la definición y los sentidos de, de estas palabras, ¿verdad? Que como les decía, ese sistema de... De, de, de, de la aparición, la agrupación, la selección, la definición, o sea, es bien complicado porque, porque eh, pues a veces hay pequeños giros en el sentido que tienen mucho que ver. Eh, hay un, una de las preguntas fundamentales que me hice era si, que, si los, que si los sentidos algunas veces tenían repercusión, tenían el mismo, si tenían el mismo sentido semántico. En la semántica, es decir, a un plano de significado. Pero si cambiaba en lo sintáctico, había que retomarlo. O sea, una, su suceden cosas. Así que, pues, eh, todo eso va a ir en la planta y, y, y eh, como les decía, para mí, eh, la mayor alegría de este trabajo, pues, ha sido cumplir mi sueño. <risas> eso. Eso, no, no se puede desligar eh, esa emoción. Además, pues eh, ya en algún momento lo comentaba un profesor, no recuerdo exactamente quién, pero nos, nos explicaba y nos decía... Que, que la filología al, al final de cuentas se forma de esa manera, decía que para acceder a las obras literarias de, de, de Grecia, de, de, de la latina y griegas, pues lo que se hacía era estudiar la lengua para poder conocer la obra literaria, y fue así que surge la lingüística a, a, a favor de la, de, la, de la literatura, entonces esa reivindicación de la filología en su sentido clásico, pues también es muy interesante, no podemos... Eh, aislar la lengua, pues por, eh, yo creo que ese problema de, filosófico de, de, la, de, de del, del positivismo de, eh, y del estructuralismo, de que todo debe ser muy seccionado, pues yo creo que deja de, de, o, o quita ciertas posibilidades para que uno entienda eh, otro, otro o, o que pueda tener otras posturas con respecto al conocimiento de la lengua. La lengua no puede aislarse como tal. O sea, si está al servicio de, la, de una sociedad, de, de, de un grupo tan heterogéneo de personas, de sociedad, simplemente desde mi concepción no puede aislarse, no puedo hacer ese, eh, no, no puedo de arrancarla y, y, y estudiar la muerte. No, no, no, no, no, para mí no tiene sentido. Por eso siempre eh, va como de una manera interdisciplinaria o con la literatura o con, o, con, o, o con la antropología o cosas así, pero siempre el enfoque, ¿verdad? Me acuerdo, yo creo que esto pues lo aprendí eh, en... en, en en el libro de, de Francisco Fernández Moreno, que pues a él tuve la dicha de conocerlo en un congreso en Nueva York y me senté a la par de él y yo exponiendo mi trabajo con las ideas de él, fue como bien interesante ese, eso, pero él estaba ahí y el libro de él me ayudó porque él decía, ¿cuál es la diferencia entre la sociología del lenguaje y la sociolingüística? Tienen el mismo objeto de estudio con distinto enfoque, algo así explicado, entonces yo decía, sí, en realidad es eso, o sea voy a estudiar, Cualquier cosa, el, eh, el lenguaje con cualquier cosa, pero mi enfoque va a estar en el lenguaje, pero no por ello lo voy a desligar de, de lo otro. Entonces, ah, pues ahí es que, que retomo esta idea de, de que no puedo, no puedo arrancar la lengua y estudiarla así, así sola, no, no, no lo concibo de esa manera. Así que... Quedaste silenciado. Sí. Ahí. Sí, desafortunadamente pues yo tengo que marcharme, hoy tenemos un evento eh, bastante importante en nuestra universidad, eh, luego vas a ver las fotos, vas a ver es un evento muy bonito, eh, se le va a hacer la conmemoración a, a, a una de las mentes más brillantes de nuestra universidad, quien fue ex rectora. ella tiene 99 años, tiene pues no sé cuántos doctorados honoris causas, patente, científica, menciones, o sea una figura eh, y se le va a hacer un, un evento pues eh, en homenaje a ella, se le ha hecho una estatua y es un reconocimiento pues muy importante acá en la universidad, así que pues yo emocionado por, por, por estar acá, por estar allá, pero no me encantan estas cosas nos vamos a seguir viendo querido Daniel, y fue un regalo yo creo que todos nos vamos con todo este espíritu mágico y con toda esta pasión que nos contagiaste lo dicen todos, lo dice Limpia, Rosalina María Laura, Gladys así que nada, nos vamos contentísimos un abrazo inmenso y agradecido y sigue sigue ahí en tu senda humanística que tanto necesitamos eso abrazo a todos nos vemos adiós